Bueno, voy a volver a grabar esto porque lo he grabado fatal antes, pero fatal, fatal, fatal, fatal, fatal. Eh, no sé si se escuchará el juego, pero bueno, igualmente voy a hacer un resumen rápido. Este vídeo es un vídeo bastante rápido, lo voy a intentar hacer lo más cortado posible para que la gente no esté 7 minutos o 10 minutos viendo un vídeo de mierda. Además que está mi puta cara de por medio, entonces jode más aún el vídeo. Solo os digo rápidamente, por favor, eh, si os gusta mi juego, os gusta mi contenido, os gusta las guías, cualquier tipo de mierda, Podéis seguirme en Twitter, en Twitch, en Youtube, podéis dejar un follow aquí rápidamente, no os cuesta nada, es un botón y a mí me hacéis el día. Así que vamos ya dentro del vídeo, voy a explicar cómo ganar experiencia más rápido y cuál es la ruta pues, más profit para subir más rápido. Yo quiero decir que en alrededor de 30 o 25 horas, 25 horas creo que he jugado, he subido hasta nivel 31. Pero no he, no he estado ruseando a tope todo lo que debería, es que con el curro, los estudios y tal no me da tiempo. Voy a apagar el aire que me hielo, tío. Bueno, eh, voy a explicar el tema de las misiones, en qué orden hay que hacerlas, ¿vale? El orden de las misiones es siempre, historia principal lo primero, ¿vale? Siempre, porque veis lo que da una historia principal, 65 monedas, 150 de azos y 4000 de experiencia Además, sabéis que hay un momento que se os corta la historia a nivel 30, os pide que subas hasta nivel 30 en ese momento, recomiendo que hagáis historias secundarias. Que todo el mundo dice esto, ¿no? Pero todo el mundo no sabe dónde hacer las misiones secundarias. Si os fijáis, yo estoy en ocaso y las tengo sin coger. ¿Por qué? Porque vamos a comprobar lo que nos da una misión de ocaso. 600 de experiencia. Por 600 de experiencia no me va a pegar una pateada, porque te pegas una pateada en estas misiones. Entonces, lo que recomiendo ya cuando os pida el nivel 30 y hagáis todas las misiones principales, las podéis hacer esquivando mobs, las podéis hacer a cualquier nivel. Yo en la beta abierta acabé la historia principal… Bueno, acabé. Llegué al tramo que te piden que sea nivel 30 y yo era nivel 17. o sea Había hecho a Amrain a nivel 17, había matado a Goura a nivel 17… Con ayuda, está claro, solo es muy difícil… Pero tienes que hacerlo así, ruseando, para tener la máxima experiencia posible. Entonces, yo en apenas 3-4 horas subí a nivel 17 en la beta abierta. Entonces, siguiendo estos pasos, deberíais de subiros, lo primero, a Bosque Luminoso, ¿vale? Y en Bosque Luminoso, coger todas las misiones secundarias que vayáis viendo. Como veis, yo ahora mismo estoy haciendo las misiones de. este lado aquí, que no me acuerdo cómo se llama. Cienega de los tejedores. Tengo alguna por aquí y tal. Vale, vais haciendo las misiones secundarias y esto lo compenetráis, ¿vale? lo Como se diga, no sé cómo se dice. Lo juntáis con los portales corruptos. Porque mirar lo que me dan a mí por una misión secundaria de esa zona, ¿vale? Me dan 2000, 1600, 2000, y de normal un monolito corrupto te suele dar, o por ahí también, un poquito menos, quizás. Pero más o menos está igual, porque además, como estáis matando muchos bichos, en las misiones secundarias a veces no matáis tanto, se le vea más o menos igual… Luego no la... recomiendo Entonces, hacer, hacer misiones decisión. de facción, extremadamente, porque a mí al menos me aburren mucho las de facción. Son algunas bastante tediosas. Hay algunas de, de recoger 12 cofres, que están cada uno a tomar por culo de otro… No, no, no. Recomiendo que hagáis, como digo yo, las misiones atemporales atemporales de… El tablero, para esto que tenéis que hacer Ir farmeando constantemente Siempre que podáis, subiendo el nivel de, de todo esto, de tal a los oficios vale. Que yo no lo tengo muy subido, pero bueno Ir subiéndolo todo y ir farmeando Entonces cuando llegáis al tablero decís, a ver qué misiones hay Hostia, pues mira, entrega bloques de piedra ¿Tengo? Tengo, pues le doy, pum eh, Ración de viaje, ¿tengo? No tengo Bueno, pero es hacer 5 raciones. puedo hacerla eh, Pescado, no tengo eh, Crear esto, bueno, esto es una mierda Esto lo hago en un momento, estas no las cogería porque esta es una pateada por 400 de experiencia Pero si os fijáis, esta que son atemporales Como digo yo, que os la marcáis Os la, os la quitáis de aquí no la, no la pingueáis para que no os moleste Y cuando vais matando pavos Os va sumando y en algún momento llegaréis a 25 pavos Pues perfecto, perfecto Entonces recomiendo que vayáis haciendo las misiones del tablón Las de facción, solo os recomiendo hacerlo Si en realidad queréis compraros algo Y para subir el rango, ¿vale? Pero para levear lo que es levear nivel, no Porque como veis, más de 500 de experiencia no suelen dar que las de pvp te dan 200 de experiencia imaginaos si os queréis comprar yo que sé cualquier cosa alguna almacenaje mayor que yo ya la tengo pues lo entiendo podéis hacerlas pero no es mi recomendación y por último pero no menos importante también tenemos lo del estatus de territorio ¿vale? aquí tenéis todos los, todos los territorios que hay y tenéis que ir leveándolos, vale muy sencillo este es el orden que yo he puesto vale el orden es subir primero ganancia de experiencia para levear más rápido siguiente almacenamiento ¿Vale? Pero no en todos, simplemente los que sabéis que vais a pasar tiempo. Yo, por ejemplo, en riscos, almacenamiento no tengo subido en guardar viento tampoco. En ocaso sí, en bosque luminoso creo que también, ¿vale? Depende de donde sepáis que vais a estar más, subiros el almacenamiento. Pero si no, pasar directamente a velocidad de recolección. Después de velocidad de recolección, subir el coste de estación. Y luego casa e impuesto, ¿vale? Depende si vais a comprar casa o no. Si no, seguir subiendo, o yo que sé, lo de la facción o cualquier otro tipo de mierda ¿vale? Pero si os salen cuatro cosas, imaginaos que os salen para elegir ganancias de experiencia, almacenamiento, recolección y estación. Elegir siempre ganancia de experiencia. El primero que he dicho, ¿vale? Ese es el orden de prioridades para elegir las bonificaciones de territorio. Al menos para levear más rápido, ¿vale? Y también, pues bueno, podéis hacer otra cosa que hago yo mucho, que es grindear Ambrain, ¿vale? Y los Amrain, completar esta misión 150 veces. Estar todo el puto día en la puerta de en, cogiendo grupo y haciendo, cogiendo grupo, y haciendo, cogiendo grupo, haciendo. Y es que conseguís, a lo mejor, ¿cuánto puedes hacer Amrime? ¿20 minutos? ¿15? Si lo haces ruseada, pues a lo mejor puedes conseguir 20.000 experiencias a la hora. Una auténtica locura, además de 11 monedas, una funda de armadura y todo lo que saque dentro de la mazmorra. Entonces, en resumen, ese sería el orden de las de, de la misiones Principales, luego Side Quest y Corruptos pero de zonas altas, los corruptos da igual, pero los side pues de zonas altas no os vengáis a hacer secundarias a casos, Misiones atemporales del tablón de anuncios y la alquimiedes también, ¿vale? O sea que todo lo que vayáis pillando, tal cual. Pero dejar la misión de facción, no subís tampoco mucho pegándos, o sea que intentad centraros en eso, ¿vale? Pasaros la historia a todo el puto trato. O Así sea que nada, que más dilatación de Ano, como siempre os digo, os quiero mucho. Voy a hacer una cosa que nunca he hecho, pero va a quedar guapo, Nos vemos prontísimo. Deja tu like, y te como la tula. Pues chumino. Adiós.